Por favor policía ayude al niño Algo hay, policía, arriba las manos están arrestados por maltrato infantil Policía no hemos hecho nada, por favor no nos arreste Por favor, policía, no me lleve a la cárcel Ojalá que alguien me adopte Hermano la señora te está llamando ¿Usted me estaba llamando? Sí, tengo buenas noticias, te van a adoptar ¿Quién será? Dime aquí. ¿Tú me adoptarás? Sí, te voy a adoptar. Desde el día de hoy seré tu padre. También te adoptaré. Sí, me van a adoptar, sí. Hermano, quisiera pedirte perdón porque nuestros padres solo me quieran a mí. Ellos me obligaron a que yo no ande contigo. Eso ya no importa. Yo te quiero, hermana. Yo también te quiero, hermano.